Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de los fallos de seguridad en los sistemas operativos y si es seguro comunicar públicamente esos fallos. Como hemos comentado en un vídeo anterior que os dejo por aquí etiquetado, los fallos de seguridad en los sistemas operativos están muy normalizados. Las compañías ponen en el mercado sistemas operativos que incluyen estas pequeñas brechas o errores que terminan siendo puertas entreabiertas para los ciberdelincuentes. A continuación, normalmente, el modus operandi que siguen es el de ir publicando o ir poniendo a disposición de los clientes actualizaciones de estos sistemas operativos que el cliente bajo su responsabilidad debe instalar para tener sus dispositivos más seguros. Sin embargo, a la hora de poner en el mercado estas segundas versiones queda de manifiesto la brecha anterior y por tanto estás manifestando esos errores, esos fallos de seguridad que tiene tu sistema operativo a priori. ¿Qué ocurre? Que estas noticias no llegan únicamente a tus clientes, sino también a esos ciberdelincuentes, poniendo todavía más en peligro a esos clientes de lo que ya estaban teniendo un sistema operativo fallido. Y entonces te preguntarás, ¿y cuál es la solución? Bueno, en nuestra opinión, la empresa debería ser capaz de solucionar esos problemas, de cerrar esas brechas sin necesitar la intervención del usuario. De esta manera, eximiríamos al cliente final de esa responsabilidad de tener sus sistemas operativos actualizados y, por otro lado, no alertaríamos a los ciberdelincuentes de esas posibilidades de hackeo o de... Fraude. El problema, por si os lo estabais preguntando, no es la capacidad de los sistemas ahora mismo, que son más que capaces de identificar esos errores y solventarlos, sino que muchas veces los fabricantes, en una toma errónea de decisiones, deciden recortar costes en la fase de calidad de sus productos, asumiendo que van a tener errores y que sus clientes lo han normalizado como siempre os recomendamos debemos procurar tener una sociedad más responsable también en lo digital y por eso la seguridad de los usuarios debe estar por encima de los intereses de la empresa pero cuando no es así las instituciones públicas deben dar un paso al frente para defendernos también en el ámbito digital que está tan presente en nuestra vida ya a día de hoy legislando esta nueva faceta de los ciudadanos sancionando las malas prácticas y y asegurando que los dispositivos estén lo más protegidos posibles. Entre todos haremos, como os decía, una sociedad mucho más responsable en lo digital. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.